¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó Thank uh you. -huh.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 yo no bueno, vamos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 Vamos no no a la pasada no lo salen. Vamos vamos Vamos a la a venga, venga, venga. Mira. Thank you. Bueno. Aquí estamos. Una gallera clandestina. una gallera clandestina o de una fiesta. Venga usted parece ahí. una fiesta clandestina. En una, en una fiesta. grande. mantenga aquí la neverita. Irrespetuoso. Venga aquí. Hey, bueno. allá. A Yo le dije que una filita que usted le va a mirar. Usted le va a poner la mano ahí. Usted le va a poner Aquí la están. Mano ahí. Todo eso van a dormir. Que inserta. Cierra sí. sí, la puerta. Eso van a dormir. eso van a dormir todos en Certa. Ahí estamos. Estamos desplegados, la policía, la, la armada y la fuerza aérea. El operativo lo encabeza el mismo general Quintana y el coronel Encarnación. Ahí. Saludos. Aquí estamos. Frente al hospital, mire cómo está Puerto Plata. Ahí está. Ahí estamos. Parece que todo tiene. Sí. No me llamen. No me llamen, señores, no me llamen. lo ahí, la deberita y los muchachos. No me llamen. No me llamen, señores, no me llamen. lo ahí, la neverita y los muchachos. Ahí la neverita llena de cerveza. Cómo está eso, señores, en estos tiempos. mire cómo es. Es la irresponsabilidad. Tranquilito. Dice que es policía. Ese policía. Ese es policía. Policía, todo es policía. ¿Qué es cosa? Ahí está. Yo creo que se cogió unos 30 días. No sé por qué. Vamos a ver. Sí, está preso. Ay, el segundo de la tarde. También parece que loca. Hoy loco. Pero ahí. No, ese es otro. Dice que.. Dice que está. Dice que está enfermo la doña. ¿Qué tiene, doña, que está enfermo? Dice la doña que está enfermo. Dice la doña que está enfermo, ahí está el segundo de la tarde.